Nos encontramos con el plato totalmente preparado para recibir a Javier Fernández de Floristerías Mayo, muy buenas Javier, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues nosotros estamos fenomenal, porque cada vez que vienes nos traes alegría, color al plato y a la ¿De tele. De eso se trata, eso se trata de, de traeros color, alegría, de traeros flores muy bonitas para que se adornen los hogares y más en estos momentos de ahora en enero, que siempre dicen que son un poco más triste Ese día, ahora en estos días, es el día más triste del año, dicen, sí. ¿no? En, en enero. Estas semanas que parece que dicen que dejamos los propósitos de lado, que ya les teníamos, ahora no les llevamos a cabo. Sí, necesitamos sí, no. un aliciente, algo que no, nos anime. Pues hay que seguir con los propósitos. Y uno uh -huh. de los propósitos es eh, tener flores en casa. Uh -huh. Y tener flores en casa, hemos dicho que puede ser muy baratito. Eh, el otro día nos decíamos que no pasábamos, me parece, de 9 euros con unos arreglitos que eh, hacíamos y hoy me parece que son 7,50 lo que vamos a hacer con estos, eh, estos paquetes de margaritas y un poquito de eucalipto que hemos, que hemos añadido, ¿vale? Uh -huh. Y con ello vamos a hacer, no una, como se suele decir no una, sino tres composiciones, tres, tres composiciones, señores. Pero además, muy diferentes. Sí. Eh, una bajita muy plana que va a ir en agua, una eh, tipo centro de mesa o para un sitio bajito y eh, otro tipo de jarrón para una esquina o así, uh -huh. ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es empezar a llenar los recipientes con agua rápidamente. ¿Qué cantidad de agua, Javier? Pues sí, le vamos a echar un poquito aquí lo que es el hondón, porque este un poquitín más, porque queremos que nos flote, este que, te, que va a ser más o menos por ahí, no es necesario, con un tercio normalmente, hemos dicho siempre, del recipiente no es suficiente, ¿vale? Uh -huh. Y siempre que, que el agua caiga un poco con fuerza para que se oxigene y nos quede un agua... Bueno, con eso es suficiente, ¿de acuerdo? Uh -huh. Vamos a echar un poquitín más aquí y a este para que nos flote bien las flores. Bueno, lo primero que vamos a echar... En esto vamos a empezar con el bajito, ¿de acuerdo? Uh -huh, perfecto. Y vamos a echar unas hojitas aquí que nos van a servir. vas a hacer como si fueran nenúfares. Yo las sí, he traído... parece un jardín japonés. Sí, las he traído cortadas. Eh, se cortan de una rama de estas. Cortamos por aquí y por aquí. Y ya tenemos por aquí y por aquí. Y ya tenemos esta hoja planas que vemos aquí, ¿de acuerdo? Uh -huh. Ponemos las que nos parezcan. Unas más grandes, otras más pequeñas. Me voy a poner bastantes para que me... Me, ...me llene casi el hondón... ...es como si fuera un pequeño lago... ...exactamente, que, que nos va a quedar... ...y sobre esto luego... ...vamos a poner ya con estas, ¿vale?... ...y sobre, y sobre estas vamos a ir poniendo... ...luego al final, pero vamos a hacer al final... Uh -huh. ...eso, vamos a ir poniendo luego nuestras... Otras, ...unas margaritas, pero vamos a hacer con lo que nos sobren... ...vamos a seguir este orden... ...para que nos, nos sea más fácil... Eh, ...y más aprovechable la flor... Eh, ...vamos a ir poniendo también... Eh, verdes en la, a nuestros recipientes, uh -huh. vamos a elegir las ramas más largas para el más grande, que es en este caso. Acordaros siempre de que tenemos que quitar las hojas que van a estar en contacto con el agua para que no se nos pudra. Vamos a coger, aquí hay otra ramita que está muy larga, que la vamos a escoger para este también. Le quitamos, la, la cortamos al 10 y la metemos. Y en este otro Vamos a utilizar estas que son un poquito más ramificadas, uh -huh. ¿vale? Vamos a poner una por aquí, un poquitín más corta. Vamos a poner una por aquí y vamos a poner ¿Cómo otra. ¿Cómo huelen a cortarlas, Javier? Sí, es una sí, gozada, eh. Uh -huh. Es una gozada, mira. Sí. Toca, porque es que quedas perfumado. Deja el olor en la mano, sí, sí. es como... Sí, sí, sí. Es una Como los, como los pañuelos, pues no sé, no, iba a decir mentolado, sí, sí, sí, sí. El es que es así, es así, es así, es así. Como los una... pañuelos mentolados, exactamente a retirar esto de aquí y lo ponemos aquí. Me voy a quedar con estas dos hojas porque huele Sí, luego te va a quedar aquí <risa> mucho. Bueno, vamos a poner esto aquí uh -huh. y con ese eucalip eucalipto yo creo que es suficiente. ¿Cómo han cambiado los tres centros en apenas unos minutos? Sí, la sí, verdad es que, es que es... Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos, Le cortamos de aquí, de cada uno, vamos a cortarle las cabezas y las cabezas las vamos a utilizar en este intermedio. Vamos a limpiarlo. Vamos a quitar las hojas que nos sobran, que luego las vamos a utilizar de otra manera uh -huh. y vamos a hacer ahí una especie de arreglito texturadito. ahí. Separamos esta por aquí, cojo otra, vuelvo a hacer lo mismo, le quito las dos o tres que van a ir introducidas luego en el agua para porque no se nos van a ver, entonces se lo quito y metro otra más. De la manera que están las margaritas, os voy a advertir una cosa, nos va a dar hasta para cuatro, casi, <ríe> porque lo, lo vais a ver. De aquí voy a hacer lo mismo, voy a quitar unas cuantas cabezas que nos van a venir bien para aquí. Exactamente esto, tenemos ya una, dos y tres ramas y voy a quitar una más, vamos a ver, sí, una más. Vamos a quitarla. Tenemos para todas las estancias de la casa, Es sí, sí, sí, sí. para si tenemos una mesa baja, una mesa alta, una estantería, para cualquier zona. Exactamente. Y este se lo vamos a añadir a este de aquí. Vale, un poquitín más bajo. Yo sigo aquí manoseando las hojas, pero es que no saben, no se imaginan ustedes lo bien que huelen, de verdad, es que huelen que no Se lo vamos Les a están añadir aquí, uno, vamos a dos. añadir un poquitín de verde, ¿vale? poquitín, un poquitín, un poquitín más. Eh, escogemos. Como veis, soy muy escogida, a ver cuál cuál me gusta más. Uh -huh. Le quitamos las hojas que, que están en contacto con el agua, como os dijiste es. antes. Y ya tenemos uno aquí, otro aquí. Con, y con este vamos a confeccionar el alto. Uno... Dos. Sería uno más o menos por cada esquina, aproximadamente. Sí, más o menos triangulando, como en este caso son cuatro, uh -huh. pues sí, como tenemos cuatro esquinas, pues nos va a venir bien. Y cuatro. En este caso las hemos puesto todas más o menos a la misma altura, para que nos pueda ponerlo en un sitio o en otro. Y ya tenemos cuatro arreglos. Bueno, cuatro no, nos falta uno. Es verdad, tenemos el más pequeñito. El más pequeñito, que no hemos dicho que lo vamos a hacer con lo que sobra. Vamos uh -huh. a retirar otra vez esto un poco de aquí. Sí, porque tenemos nos... por aquí unas flores, Javier, que... Mmm... Eh, que hemos retirado antes Tiene Tienen de... un propósito. Exactamente. Pues no sé si os acordáis que dijimos que los cortábamos así a la cabeza, uh -huh. o así un poquito más, y lo vamos a ir poniendo por ahí. Vamos a dejar un poquitín de tallo para que se nos introduzca entre... Pero muy poquito, ¿eh? Porque si no, si le dejamos más de lo debido, veis, se nos da la vuelta. Entonces tiene que ser, no sé si lo veis ahí, muy poquito lo que lo vamos a dejar. Lo justo para que pueda flotar y introducirse entre, las e hojas. introducirse entre las hojas. Vamos a colocar un montón de ellas porque son las que nos van a dar... Y ahora lo vamos a introducir todas entre las hojas rápidamente. Como veis, hemos conseguido hacer cuatro arreglos de flores, uh -huh. digo tres arreglos de flores, perdón, tres arreglos de flores con 7,50 euros y eh, el poquitín de eucalipto que hemos puesto, quiero decir, con muy poquito dinero. Luego aquí podemos jugar, no sé si veis, podemos ir haciéndolo todo seguido o podemos agruparlas todas en un sitio y ir haciendo dibujos. O... Se me ocurre que podemos hacer hasta una letra. Exactamente, Una exactamente, exactamente. No hace falta que quede todo lleno, es mejor por grupos y queden unas zonas más llenas y otras más vacías. Uh -huh. Y lo tenemos todo aprovechado. Exactamente. Y tenemos para ir rellenar, como decíamos, pues todas las estancias de nuestro hogar. Si es que Javier siempre nos trae unas soluciones. La verdad es que un centro de mesa. ...un jarroncito, un centrito allí en esa mesa un poquito más alta... ...o al lado de los retratos uh -huh. o así... ...y este que lo podemos poner en la entrada... ...que puede quedar muy bonito, ¿vale? Uh -huh. De acuerdo. Bueno, pues Javier, nos, nos has hecho tres centros espectaculares hoy... ...para las distintas estancias... ...pero tenemos más cosas que contar hoy en la sección... ...porque, como están viendo ustedes en pantalla... Eh, ...Grupo Boda, al que pertenece Floristerías Mayo... ...va a estar este fin de semana en el Palacio de Congresos... ...presentando precisamente esta Feria de la Boda, Javier. Exactamente, ahí estamos todo el grupo, eh, además de una forma ya llevamos ya tres años juntos, tres años. Eh, esto ya es un grupo consolidado, la que nos llevamos muy bien, en el que estamos destinados a, eh, y esforzados por eh, eh, servir a los novios en todo momento. Tenemos ahí un buen grupo y un nutrido grupo de, de empresas, somos ocho en total este año se ha incorporado uno más que ha sido sensei de fotografías y están pues tienes anselmo eh, con sus jamones acoria con sus joyas no que, que me quiero de, de, de, que se me olvide nadie álvaro y sara también está está eurocalzados con sus zapatos está justes con sus trajes y eh, que está piñata charra con con, con sus juegos para los niños, estoy yo mismo y creo que no me olvido de nadie, uh -huh. eh, es un nutido grupo en el que damos un servicio muy amplio para, a todos los novios, eh, que recuerden que comprando en nuestros establecimientos si hacen un determinado número de compras van a poder participar en unos sorteos de un viaje de una semana completa o... Oh, ...de un fin de semana de, con encanto o romántico como suelen llamarlos... A, en, un, en una casa rural o en un hotel, de, depende... ...y luego aparte durante toda la, la feria ten, vamos a tener una gincana... ...que también par, pasando por todos nuestros establecimientos... ...van a tener la opción de participar en otro... E, es, escapada de fin de semana, decimos ahí. Además es muy curioso. Sí, prueba sabido, a tu pareja. <risas> eso me estaba fijando. Digo, además es que es, es, tu es pareja. interesante. Es un eslogan que hemos escogido, nos ha parecido simpático uh -huh. para para eso, para que pruebas a tu pareja, porque he, he, he, haces pruebas de, del menú, de las flores, de no sé qué, pero también hay que probar uh -huh. la nuestra. A nuestra pareja, a saber si sí si, si, o si no. Y estamos pues, en una buena manera también de seguir algún dato que, oye, algún gusto o algo que desconocemos, después la convivencia es mucho más llevadera si se conoce. Exactamente, exactamente. <risa> hay que probarla. Y allí vamos a estar del viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde. Uh -huh. eh, paramos un ratito para comer y vamos a estar encantados de, de atenderles allí y de que vean nuestro espacio decorado muy bonito para, para recibir a todas las parejas, eh, tenemos con nuestras degustaciones de jamón, eh, todos la, eh, sacamos nuestras mejores galas allí para, para, para que el, el, los novios que lleguen se sientan muy, muy a gusto. Y antes de cerrar, la sección de hoy, que no se nos olvide, Javier, muy importante, que tenemos por aquí, muy alegre. De la semana, que claro. volvemos a repetir con unos bulbos, uh -huh. muy rápidamente eh, La idea del cuido es igual, es uh -huh. decir, el interior de casa necesita una humedad constante. En este caso, lo que he traído en vez de jacintos, como la semana pasada que teníamos, esta semana hemos traído unos narcisos, uh -huh. unos preciosos narcisos. Normalmente hay que comprarlos así, agrupados, porque cada, cada bulbo tiene una o dos flores, con lo cual es preferible comprarlo en, en composiciones así agrupadas y nos va a favorecer ahora en este tiempo Uh -huh. durante... Eh, si es en casa y luego si es en el exterior pues es un poquito más adelante más adelantada la primavera. Uh -huh. Bueno, algo también muy útil para los entornos laborales como en el que nos encontramos uh -huh. que también da mucha alegría. Imprescindible ya te he dicho yo que en un despacho, a la entrada siempre en cualquier sitio dice algo de las personas que están allí el tener unas flores. Y nos sale muy baratito porque duran casi un mes uh -huh. las flores están ah, florecidas pues sí. y claro, tenemos flores allí durante mucho tiempo por un módico precio. Y que nos dan alegría, que ya saben ustedes que es lo que necesitamos ahora en este mes de enero. Estaba con narcisos. Javier, muchísimas gracias. gracias. Además, me estoy acordando de la película Big Fish, en el que el protagonista le llena un campo de Narcisos a, a su amada. Así que los narcisos siempre son una buena una buena forma de demostrar muchas cosas. Pues sabes que es hija, hijo del Narciso, era hijo del dios del río uh -huh. y una ninfa, ¿Sí? una que precisamente se enamoró por su belleza y él luego se miraba en el río y todo. Bueno, pues tiene mucha historia para colocar estos narcisos en el hogar o en cualquier lugar porque ya saben ustedes que mayo Flor, Javier, siempre nos acerca pues, esa alegría que nos traen las flores. Javier, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Nos vemos en 15 días. En 15 días nos vemos otra vez. Hasta aquí. entonces, gracias. Hasta ahora, gracias.